Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de nuestras presentaciones en la Red Mexicana de Quimodermos. Hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Miguel Gamboa, que es el primer autor de este trabajo sobre esta nueva investigación acerca de las poblaciones de Isosticopus bayonotus en Yucatán. Se titula Supervivencia y crecimiento de individuos silvestres translocados y juveniles liberados y cultivados del pepino de mar y Susticopus Bayonotus frente al norte de la península de Yucatán, México. Se presentó en un artículo que se publicó en el año 2021, el Journal Estuarine Coastal and Shelf Science, y es parte de la investigación doctoral de Miguel, que tuvo como parte del posgrado institucional en ciencias agropecuarias y manejo de recursos naturales tropicales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, Alexa. Les voy a platicar un poco sobre dos capítulos de mi tesis doctoral. Uno para poner un poco en contexto el desarrollo de esta pesquería en la península de Yucatán y por otra parte algo de lo que se está estudiando para tratar de restaurar las poblaciones de esta especie, Sosicobugodionatus. Pues muy bien, este, la presentación la he titulado como, pues hablemos de la pesquería de pepino de mar en Yucatán y la viabilidad de restaurar las poblaciones de de psicofisodonatos. Soy Miguel Ángel Cambo Álvarez y actualmente me español como investigador adjunto en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Yucalpecén, de organismo dependiente del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. El primer capítulo del que les voy a hablar es este, de un artículo que junto con mis colegas de trabajo conseguimos en el año 2020 la cual se titula Auge y declive de la pesquería de pepino de mar en el Banco de Campeche, México. Los aspectos que destacaron de esta publicación es que se analiza la evolución de la pesquería del pepino de mar en el Banco de Campeche desde una perspectiva socioeconómica y ambiental. Asimismo, se describen las acciones legales que ha implementado el gobierno de México para control controlar la sobrepesca. Se documenta por vez primera las importaciones de pepino de mar en la región. Y se recomiendan estrategias comerciales de explotación y de restauración de la pesquería del pepino de mar en el Banco de Campeche en México. A manera de introducción, les quiero platicar que en México el pepino de mar no tenía valor hasta hace poco más de dos décadas. Sin embargo, se convirtió en un nuevo recurso pesquero, que si bien trajo beneficios económicos, trajo a su vez una serie de problemas sociales y ambientales que nos habían presentado en esa región geográfica. De acuerdo a las estadísticas oficiales, la producción pesquera de pepines de mar en México hasta el año 2018 fue de 2.500 a 3.000 toneladas anuales, las cuales el 83% provienen del Golfo de México en el Atlántico y el 17% del Pacífico Mexicano. El 94% de la producción proviene del estado de Yucatán y las especies que sustentan esta pesquería, Principalmente es Isosticopus laevidatus seguida de Coloturia floridana. El valor de producción de Isosticopus laevidatus, considerando su peso a pie de playa, es de aproximadamente 95 pesos por kilogramo cerrado lo que representaba ganancias de 285 millones de pesos anuales. Esta pesquería realmente era una aportación económica bastante fuerte para las comunidades pesqueras de la región y de ahí su relevancia de estudiar el comportamiento de esa actividad pesquera. El objetivo específico de este artículo fue describir la historia de la pesquería del pepino de mar, que incluye las especies Isosticopus varionatus y oloturia floridana en el Banco de Campeche, en México, a través de un análisis de los aspectos biológicos, técnicos y legislativos relacionados con su desarrollo. Además, se recomiendan alternativas para la restauración de la población sobreexplotada de Isosticopus varionatus que es la especie de mayor importancia comercial en la red. Pero para poder comprender un poco acerca del desarrollo y la evolución de esta actividad, es necesario precisar que la pesquería del pepino de mar transitó en dos periodos. El primero que, es, que va del 2000 al 2012, que es la pesca de fomento, y posterior del 2013 al 2018, que es la pesquería bajo un esquema de pesquería comercial. Entre 2000 y 2007 se emitieron los, permisos, los primeros permisos de pesca de fomento. En este entonces no había ninguna reglamentación en cuanto a las capturas, excepto una cuota máxima que se estableció para la temporada 2006-2007. Este mismo esquema de pesca de promoción o pesca de fomento continuó del 2010 al 2012. Sin ningún cambio, no había ninguna medida de manejo establecidas hasta el año 2012, que se empezaron a emitir las primeras este, condiciones técnicas de cómo se debería capturar el producto, y se establecieron en la Carta Nacional Pesquera. De ahí, en el año 2013, esta pesquería cambia su esquema a pesquería comercial, donde se emiten las primeras medidas de manejo, y las agencias federales de desde el manejo de recursos establecieron cinco zonas para el aprovechamiento del pepino de mar y sus copos de y oleturia clorinana dentro del plan de manejo pesquero. Para el año 2015 se emiten nuevas medidas de manejo, como lo son eh, una talla mínima de captura y la densidad que debería existir en una zona para que se pueda dar un aprovechamiento sostenible. Hacia el año 2007. La pesca ilegal ya se había convertido en un aspecto difícil de controlar y el Senado de la República tipificó esta actividad ilícita como parte del, este, del crimen organizado. No obstante, y aún con este, en todas estas reglamentaciones, la pesquería continuó de una manera incontrolada. Se presentaron conflictos sociales entre comunidades pesqueras por el acceso al producto e incluso este, en conflictos entre pescadores y autoridades. Finalmente, en el año 2019, fue el primer año donde ya no se hubo una temporada, ya no se abrió la pesquería, después de nueve años consecutivos donde se había desarrollado esta actividad. Entre el 2000 y 2017, las estadísticas oficiales informan que 12.606 toneladas de pepino de mar se desembarcaron en el Banco de Campeche. Durante el periodo de pesca de fomento se capturaron 4.106.7 toneladas, mientras que en el periodo de pesca comercial fue de 8.499.3 toneladas. Como podrán observar, en la, serie, la figura 2 se representa la serie histórica por zona de capturas de pepino de mar en el Banco de Campeche. Se puede observar que en el año 2010, 2013, 2016 y 2017 se presentaron los mayores volúmenes y que son los años que justamente se abría una nueva zona de pesca. De igual manera, hicimos un análisis comparativo de los desembarcos versus las cuotas máximas de captura establecidas. Esto basados en registros públicos oficiales de los desembarcos de pepino de mar entre el 2010 y 2017. Este pequeño análisis nos, nos permitió identificar que las cuotas máximas de captura se excedieron en cada año que se inauguraba una nueva zona de pesca. También tocamos una pequeña parte de lo que viene siendo la pesca ilegal y la reconstrucción de las infraestructuras. Esto basado en registros oficiales de los decomisos de las capturas ilegales de pepino de mar que se dieron entre 2010 y 2017. Esto con registros que nos fueron otorgados por la Procuraduría General de la República, Delegación Yucatán. ...y reconstruimos los escenarios sobre la posible condición de la captura en este, Estos análisis nos permitieron, nos permitieron identificar que entre el año 2010 y 2014... ...se dio un incremento en cuanto al volumen de, de, de, de captura decomisada... ...y posteriormente, de 2015 a 2017 estas capturas disminuyeron. Esto nos hace pensar en este, varios escenarios. Por una parte, que pudo haber existido un, una relajación en cuanto al proceso de inspección y vigilancia. También pudo haber pasado que los, este, los pescadores furtivos o los comerciantes furtivos encontraron nuevas formas de pasar su producto. O también puede servir como un indicador que para esos años las, las poblaciones de pepino de mar pues ya estaban prácticamente disminuidas, que incluso los pescadores furtivos no encontraban stocks importantes que ir a saquear. Pues, ¿Qué alternativas de conservación y gestión se, se pueden manejar para, para recuperar estas, estas poblaciones de pepino? Bueno, pues se pueden desarrollar nuevas estrategias de mercado. Una puede ser el marketing comunitario por subasta o diseñando nuevas estrategias de explotación, como las, los sistemas de zonificación rotativa, que pueden estar este, este, regulados a través de puntos económicos de referencia. Y para el, el caso de las especies que han sido sobreexplotadas, pues eh, la propagación artificial a través de la traslocación de organismos silvestres y la liberación de juveniles cultivados pudiera ser una, una opción de manera general, este, podemos concluir que en la región del Banco de Campeche, el pepino de mar, era una nueva alternativa de pesca a principios de 2000. Sin embargo, la intensa explotación en sus principales zonas de pesca durante las temporadas oficiales y la pesca ilegal provocaron un fuerte deterioro tanto biológico, ecológico como social. De manera específica, pudimos identificar lo siguiente, el análisis de las capturas por zonas indicó el deterioro biológico de los osteocopos en las principales caladeros de pesca. Los problemas sociales y económicos se manifestaron en el cumplimiento de la ley y en los múltiples casos de enfermedad por descompresión y muertes de buceadores que carecen de capacidad y Es necesario desarrollar nuevas estrategias de explotación técnicas para la reconstrucción de las poblaciones afectadas, donde la translocación de reproductores silvestres y la liberación de juveniles son las alternativas más viables. Ahora bien, este, pasamos a lo que viene siendo el segundo apartado de la presentación, y este es derivado de una publicación, como mencionaron anteriormente, que se consiguió en el año 2021, y se, que se titula Supervivencia y Crecimiento de Individuos Silvestres Transurcados y de Juveniles de cultivo liberados de pepino de mar y sosticófus delinatos en el norte de la península de Yucatán, México. Los aspectos que destacaron en esta investigación es que Isosticopus badionatus puede tener potencial de restauración, los ejemplares silvestres y los juveniles cultivados mostraron una buena adaptación al medio tras su liberación, y que los refugios artificiales aumentan la supervivencia de los juveniles cultivados que fueron liberados. A manera de introducción, se puede decir que en todo el mundo las pesquerías de pepino mar han experimentado un patrón de explotación intensa, seguido del cierre de las pesquerías, debido al colapso de las poblaciones y la sobreexplotación. Algo similar que este fenómeno fue el que ocurrió este, pues, en la pesquería de, de, de la península de Yucatán. Por lo que se ha recomendado generar conocimientos claves sobre la restauración de estas poblaciones, donde los aspectos sobre la biología y la ecología de esta especie pues son fundamentales. Por una parte, lo que viene siendo en cuanto a las liberaciones, se deben tener estudios acerca del hábitat óptimo, el tamaño y el tiempo y la densidad en que, óptima en que deberían ser liberados estos organismos. Y para cuestiones de adaptación, tener seguimiento acerca del crecimiento, la supervivencia y la dispersión. Dentro de los esquemas que se han propuesto este, como medidas correctivas, se encuentra la translocación y la liberación. La translocación implica la, el traslado de organismos silvestres de una zona geográfica a otra zona donde se encuentren en hábitats idóneos para que se puedan formar núcleos reproductivos. Y en lo que respecta a la liberación, puede definirse como el reabastecimiento de una población que ha sido mermada por la sobrepesta a través de la liberación de juveniles provenientes de cultivos apícolas. Sin embargo, la propagación artificial debe considerarse solo cuando las poblaciones reproductoras silvestres no puedan reconstruirse de manera natural. Como les he platicado anteriormente, hay varios estudios que han evidenciado el deterioro biológico de las poblaciones de esos tipos de principalmente. Incluso hay estudios que demuestran que en una determinada zona, después de varios años de veda, pues no hay indicios de que las poblaciones se estén recuperando y que pudiera ser necesario este, realizar este, correcciones a través de propagaciones artificiales. Es por eso que el objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la densidad de liberación sobre la supervivencia y el crecimiento del pepino de mar y sosticopus silvestre traslocado y el efecto de los refugios artificiales en la liberación de juveniles de cultivo en hábitats silvestres en la costa norte de la península de Yucatán. ¿Cómo se realizó este estudio? Bueno, pues entre el 5 y el 6 de abril de 2018, se realizó una campaña frente al puerto de Sila del Bravo para tratar de colectar el mayor número posible de ejemplares silvestres de la especie Xochicoccus marionatus. Estas colectas eh, le hicieron recursos de eh, pescadores este, experimentados de la localidad y lo, la, los organismos capturados fueron transportados desde el mar hacia primeramente hacia mantenerlos por 60 días en las instalaciones acuáticas acuícolas de la unidad multidisciplinaria de ciencia de investigación del la Ahí allí permanecieron los animales por 60 días para posteriormente ser traslocados a una zona que definimos precisamente así como zona de traslocación frente al cuarto de cisal Yucatán. Esa zona se subdividió en seis subáreas, donde tres se hacían las tres rotaciones a alta densidad y las otras tres a baja densidad. Después de haber llevado los animales a esa zona, este, los técnicos de buceo realizaron monitoreos, nueve monitoreos en, en un lapso de 170, 133 días. Específicamente los días 9, 78, 91, 98, 103, 109, 115, 124 y 133 días después de la traducción. El monitoreo implicaba la búsqueda de animales, este, llevar este registro acerca de las tallas en cuanto a longitud dorsal, longitud ventral, ancho y peso de cada organismo encontrado, hacer una inspección visual acerca de la cobertura de fondo, y tomar registros de los parámetros físico-químicos del área. En lo que respecta a la liberación, bueno, las liberaciones constaron de 60 organismos juveniles de 10 meses de edad que fueron donados por el CINDESTAP, la unidad de Telchef, ¿de Y estos animales este, se fueron liberados en una zona que habíamos definido como la que tenía mejor este, idoneidad, por así decirlo, para para la supervivencia de estos animales, que, es, que formaba parte de la zona de translocación. En esa zona se, pudieron, se pusieron seis subestaciones, tres que corresponden a refugios naturales, refu este, que, que vienen siendo cuevas o piedades que existían de manera natural en la zona, y las otras tres pues eran los refugios artificiales, que como se muestra en la imagen, eran este, construidos con con, con ladrillos prefabricados. En cada una de estas subestaciones, en estos refugios, se liberaron 10 kilos de mar a una densidad de 1.11 individuos por metro cuadrado. Este, estos estos este, organismos liberados de igual manera fueron monitoreados y se llevó el mismo registro descrito anteriormente. Los indicadores que utilizamos para poder evaluar la viabilidad de estas estrategias fue una que definimos como tasa de permanencia, el cual es el porcentaje de individuos recapturados en un sitio de búsqueda en cada monitoreo. Hay que precisar que los organismos que no fueron recapturados en un determinado monitoreo, monitoreo pueden haber estado fuera del rango de búsqueda de los buzos y pudieron aparecer nuevamente en monitoreos posteriores. De igual manera, definimos la que viene siendo la tasa de desaparición es un indicador de la velocidad a la que los individuos traslocados o liberados desaparecen del área de liberación con el tiempo, debido a la mortalidad o el abandono del área. Y en lo que respecta al crecimiento en longitud, peso, factor de condición, de los individuos se determinaron a partir de las medidas promedio de la longitud dorsal, ventral, longitud estimada, ancho y peso en cada monitoreo y en cada área. Los tamaños iniciales en el momento de la traslocación o liberación, de los individuos se compararon con sus tamaños finales obtenidos en las últimas incertezas, que vienen siendo los días 124 y 133 días después de la traslocación y en los días 41 y 67 días después de la liberación. Ahora muy bien en cuanto a los resultados y discusión La profundidad promedio en la zona de, de traslocación fue de 10.1 metros con una temperatura promedio de 25.9 grados centígrados una salinidad de 32.7 unidades prácticas y sólidos disueltos totales de 32.519. Lo que viene siendo la cobertura de fondo estuvo constituida en un 41% por rocas con coral, en un 9% por algas pardas, en un 17% por algas verdes, en un 8% por, grano, por arena de grano medio y en un 25% por arena de grano grueso. Cabe precisar que en esta área donde se liberaron, se traslocaron, perdón, los pepinos de la silvestre, en los años antes de la sobreexplotación del recurso se podían, se tenían registros de hasta 690 individuos por hectárea y donde se llegaron a capturar hasta mil toneladas en una temporada de pesca. En lo que respecta al porcentaje de permanencia, este... Este, tránsito de para el día 9 teníamos el 83% y para el día 133 el 42%. La, el porcentaje de permanencia fue significativamente mayor en las liberaciones a bajas densidades y la tasa de desaparición fue más alta en densidades este, cuando fueron en densidades altas. Con una tasa de desaparición de menos 0,17 individuos por día, en contraste con la, eh, la tasa de desaparición para baja densidad, que fue de menos 0.05 individuos por día. Este, aparentemente, eh, liberar, trans, o sea, las, las translocaciones a baja densidad parecen suavizar la mortalidad natural de estos animales. Y esto puede ser debido a que este, son menos lo, la cobertura que tienen que distribuirse para este, en la búsqueda de alimentos o refugio, lo que minimiza las posibilidades de que estos puedan ser encontrados por algún depredador. En lo que respecta al crecimiento, bueno, para, para estos organismos que estén trasladados, no se encontraron diferencias significativas en los modelos evaluados. Y esto este, puede ser explicado por el corto tiempo que duró el experimento. Este, digamos que los pepinos de mar silvestres que utilizamos tenían 3.3 años, este, lo que representa que ya habían alcanzado el 86% de su longitud estimada total, y a esa edad y a esa talla la tasa de crecimiento pues, es muy baja, por lo cual no pudo, si, no pudo ser medible o cuantificable. En lo que respecta a la liberación, la zona de liberación, este, la profundidad variaron de 9.4 a 10.3 metros con un promedio de 9.8. La temperatura osciló entre 25 y 30 grados centígrados con un promedio de 27.4 grados centígrados. La cobertura de fondo en la zona de liberación fue de 63% de algas pardas, 11% de algas verdes, 20% de rocas con y en un 6%. De arena de grano medio. El porcentaje de permanencia fluctuó para el día 7 con un 53%, al día 67 con un 20%. Eh, la, este, lo que viene siendo el porcentaje de permanencia fue significativamente mayor en, en los que vienen siendo los refugios artificiales. Y este, bueno, pues solo fue significativa la que viene siendo la tasa de desaparición para, para los refugios naturales. Este, aparentemente, el hecho de estos refugios artificiales parecen promover una buena eficacia contra los depredadores, precisamente por la cámara interna, que es el espacio que se ve entre el fondo del mar y la estructura artificial que, que, que se instauró ahí. Parece ser que pues, esa le da una eficacia muy buena contra la depresión y también evita que los animales sean este, desplazados por las corrientes de fondo en los días posteriores a la liberación. En lo que respecta al crecimiento, bueno, aquí los cuatro modelos fueron significativos. Desde el inicio hasta el final, los animales mostraron, mostraron crecimiento tanto en longitud como en peso. Y obtuvimos una alta tasa de crecimiento en lo que viene siendo los refugios naturales con 113 centímetros por día, lo que puede ser un indicador de la buena adaptación de estos animales al medio silvestre. Bueno, pues básicamente, digamos, a grandes rasgos esto es lo, lo más destacado del de, de, de artículo y de manera general, Podemos concluir que su estípico pulgundionato en el norte de la península ibérica de del México puede tener potencial para su inclusión en programas de restauración de poblaciones. De manera específica, podemos decir que las tasas de supervivencia y crecimiento indicaron que tanto los individuos silvestres traslocados como los juveniles cultivados sobrevivieron y crecieron durante los días críticos posteriores a la traslocación o liberación. Se logró una gran eficiencia en la traslocación a baja densidad y para los individuos Juveniles cultivados es esencial el uso de refugios artificiales, y esto precisamente para protegerlos de depredadores o porque sean arrastrados por las corrientes marinas. Los resultados del presente estudio, que es el primero de su tipo, para el por representa una importante contribución para futuras investigaciones destinadas a la restauración de las poblaciones. Y también es fundamental para la gestión y la recuperación de la población somos metados de en la región. Pues por mi parte pues les agradezco por su atención y no me queda agradecer a pues todas las instituciones que fueron partícipes, de este estudio, principalmente a la Universidad Autónoma de Yucatán, igualmente a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Sinvestar, a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y pues el Instituto Nacional de Pesca y que por las facilidades otorgadas para poder desarrollar este proyecto de investigación. Me encantó eh, conocer tu trabajo, visibilizar todos estos problemas y ver que la pesca y la sobreexplotación de los pepinos de mar no solo es un problema biológico y ecológico, ¿no? sino ver todo lo que conlleva los problemas legales que trae, los problemas de sociales, ¿no? como lo que mencionabas, que hay muchos accidentes por descompresión e incluso llegan a la muerte. Hay una relación entre este comercio ilegal y los traficantes y los números que nos das en realidad son, son alarmantes, ¿no? Porque veía que, por ejemplo, eh, se extrajeron eh, de 2.500 a 3.000 toneladas anuales, pero... Eso, hablando de organismos, ¿como cuánto representa? ¿Tienes una idea de cuántos pepinos de mar puede haber en una tonelada? Bueno, un pepino de mar adulto puede llegar a pesar hasta de tres, entre 350 hasta 800 gramos, por ahí, dependiendo del tamaño, ¿no? De, de, de, de este o sea que digamos que en promedio son como, pon tú dos pepinos de mar por kilo. O sea, son dos mil pepinos de mar por una tonelada. Es impresionantemente alto. Y además, eh, no sé si tiene ese registro de si era en peso húmedo o peso seco. Pero sí, bueno, este, ese registro, pues no, este, pues digamos que el momento que empecé a hacer el estudio, quizá no lo consideraban, pero obviamente es algo que, que deja aún más, ¿no? Pues... Puede que estemos incluso hasta subestimando ¿no? la, la cantidad ¿no? de, de pesca furtiva, por así decirlo. Pues porque estos animales, después del proceso que le dan para la exportación pues reducen un 86% su tamaño. Entonces, digamos que creo que es difícil poder calcular ¿no? la cantidad de organismos que, que representa. Pero sí, si nos sí, vamos tú... a nivel de densidad... En las evaluaciones había registros de hasta 690 individuos por hectárea. Pues en esa área quisieron hacer un estudio para ver si estas poblaciones pues, se están recuperando y realmente, ¿no? prácticamente está vacío el fondo en lo que respecta a la especie y sóstico pues, de en determinadas zonas. Si dependiera de ti, ¿qué medidas crees que deberíamos de tomar para recuperar las poblaciones? Pues digamos que por lo que yo he podido estudiar, creo que este hay un fenómeno que se le llama el efecto ALI, que este es cuando se rebasa un umbral do, de densidad donde de manera natural ya no pueden, digamos, este, reproducirse naturalmente estos animales. Uh -huh. Estos animales requieren de estar hacinados. Estar muy juntos para que se puedan dar reproducciones exitosas. ¿Okay? Entonces, digamos que el hecho de que eh, hayan sido pues, removidos de, de, sus, de, de, de los sitios donde ellos se encontraban y ahora estar dispersos, pues esta, este, esta reproducción ya no se va a dar porque ellos, digamos que, liberan sus gametos a la columna de agua, donde en algún punto al estar hacinados, se encuentran esos gametos y se da una fertilización exitosa. Esos, digamos, gametos luego se asientan en algún enfermedad área y, digamos, originan lo que viene siendo un nuevo pepino normal. Pero al no poderse dar estas, estas reproducciones de manera natural, pues se necesitan hacer acciones correctivas y, digamos, que esta parte de las propagaciones artificiales pues pudiera, pudiera ser una opción, ¿no? En el caso, este, digamos, este, más cercano, se pudieran hacer, este, digamos, traslocaciones de organismos silvestres para formar núcleos reproductivos y también, ¿no?, o sea, parte del, del desarrollo de la agricultura debería mirarse no tanto desde la parte productiva, sino desde la parte de conservación y tener un laboratorio de cultivo de estas semillas de polvino mar con vocación para ser repoblados en algún punto, en alguna zona, pues eso creo que sería, este, pues, formidable, ¿no? Para poder, este, pues contribuir, ¿no? A la recuperación de, de estos animales y en algún punto, pues, quién sabe, ¿no? ¿Cómo nos vaya? Y quizá alguna pesquería nuevamente controlada pudiera ser. Ok, sí. ¿Para dónde eh, se dirigen los resultados de esta investigación? Yo aquí pienso que, menos en el centro de trabajo donde estoy actualmente, pues sí visualizan eh, esta necesidad ¿no? de, de contribuir en la restauración de las poblaciones. No, no te pudiera precisar cuáles son los, futu los proyectos a futuro, pero esto que te presenté pues, es a nivel experimental. Y pues lo que seguiría, pues ya se tienen los primeros avances y pues si se puede llegar a la parte de la aplicación, pues sería formidable. Valdría la pena que las personas que nos ven y que tienen interés en este trabajo, a lo mejor ya hasta replicarlo con otras especies o empezar a poner en práctica para ver si, si tienen los resultados que, es, que se esperarían de acuerdo a tus resultados. Y ojalá las... Eh, pues los sectores gubernamentales, políticos, de, le hicieran caso a este tipo de trabajo. Se me hizo muy interesante lo que decías, de que cada que se abría una nueva zona de pesca, pues entonces se sobreexplotaba el recurso, ¿no? Se pasaban los límites eh, marcados. Entonces, pues eso también ayuda a los tomadores de decisiones a saber qué es lo que podrían hacer para no seguir afectando los recursos, ¿no? Me da mucho gusto ver tu trabajo, muchas felicitaciones, eh, me, me gustó mucho y seguramente a las personas que nos están viendo también les pareció interesante. Gracias por haber aceptado y espero que podamos seguir colaborando y comunicándonos. Cualquier otra buena noticia que nos tengas, la, estaremos gustosos en recibirla. Pues si, en el, si alguien está interesado en esta línea de investigación, pues con todo gusto se pueden acercar, digamos, al centro de trabajo eh, se encuentra en el puerto de eh, Yucatán, eh, el Centro Regional de Investigación afip y pues, con todo gusto, pues ahí van a tener las puertas abiertas. Bueno, pues eh, así como a ti, invitamos a las demás personas que nos ven, por si quieren dar a conocer sus trabajos, eh, quieren eh, hablarnos sobre los resultados de su servicio social o qué, pasó, qué hicieron durante la licenciatura, etcétera, Nos pueden contactar para presentarlo aquí también. Pues muchísimas sí, gracias, Miguel. No, gracias a ti y pues, honor que me hacen el haberme invitado. No, muchas gracias. Bueno, pues eh, esto es todo por esta transmisión. Muchas gracias a todos los presentes y esperamos que siga eh, que sigan viendo nuestras transmisiones a través de Facebook. Hasta luego.